Buenos días familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la tercera edición de La Fresca, ciudad de Zaragoza. Acaba de llegar nuestro invitado Marcelo Everdeau, el del Pepe, que viene a poner la nota musical después de la entrega de premios. Acabamos de llegar, amigo. Mucha calor, hermano, pero el viaje ha sido plácido en el tren, gracias a Dios. Y bueno, todavía ni he pasado umbral de la puerta. Ahora te contaré que es la que está liando por ahí detrás. Pero que muchas gracias por contar con uno y vamos a pasarla bien. Waldo Fernández. El del Pepe, que Pepe tú sabes cuál es la que es máximo respeto. ¿Cómo estáis? En la tercera Fresh Cup, un evento increíble, una acogida espectacular por parte de la gente y la verdad que muy contentos y muy animados de, de poder compartir esto aquí todos juntos y de que salga bien. ...aquí en la Fresh Cup de Zaragoza... ...este año hemos venido aquí con nuestro stand... Eh, ...dando a conocer pues algo muy especial... ...para los amigos y amigas que vienen aquí a la Fresh Cup... ...Eleven Rose, la nueva variedad de Delicious ...que vamos a presentar en la siguiente edición de Spogrow... ...pero aquí en la Fresh Cup Zaragoza... ...con el ambientazo que hay... ...pues queríamos dar a probar a nuestros amigos... <música> La cosa está muy reñida hoy, hay de todo, hay mucho mucho level y sobre todo muy buenos humos y muy buen rollo, que eso es lo importante pues también. Bien. Hemos venido a pasarlo bien, aquí en familia, a pasar un día especial y no, empezamos el verano y esta es la manera que tenemos de celebrarlo, ¿sí o no? Esta es la manera. Hay mucho nivel, pero no hay competencia. Somos todos hermanos, así que ya más? sabéis. No competition, only love and unity. No. Porque todo en esta vida puesto y si no tienes solución de que va a preocupar. A brobar, brobar, brobar, brobar, brobar. Este año hemos recibido de 55 participantes, un total de 147 muestras. La verdad que ha sido una pasada y está súper reñido cada categoría, están ahí peleando cada décima porque en dos o tres décimas está el quedarse primero o quedarse sexto en una categoría. Y Dios es grande Y yo sigo con la, la Por la Por la Para a para, pararme para, Y Dios es grande Y yo sigo con la eh. Contra el estrés Por la misma otra vez Me haga un pulo Que lo escucha de Esto viene duro Para ni un líder P, eh. Tú sabes cuál es la que es Contra el 3, Por la misma otra vez Me haga pulo esto viene duro Para que un líder ¿eh? Tú sabes cuál es la que es? Directamente desde Málaga Amenizando esta bella noche de Zaragoza Ya vino el fresco, hermana la fresca Ya vino el fresco Allá, va a